Para poner FL Studio 21 en español sigan los pasos. Vayan a Opciones. Luego a Opciones generales. Seleccionen Español. Guarden su proyecto si es que estaban en alguno y acepten el reinicio dándole a Yes. Como pueden comprobar ya tenemos FL Studio por primera vez en la vida en español. el mezclador también. Todo. Ahora sí que me parece ya que FL es el mejor DAO que existe con todas las actualizaciones de esta vez. Dale me gusta y comenta.